¡Bienvenidos mentes brillantes! Bienvenidos a otro video con un enfoque práctico. En este video vamos a repasar, vamos a aprender 10 frases útiles que te pueden servir para hacer las compras en un supermercado en Alemania. Los Kids. Si es tu primera vez acá en el canal Tona Velira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria Rosl. Aquí nos enfocamos en aprender un idioma paso a paso. Si es un proceso en el cual te encuentras, estás iniciando el aprendizaje de una nueva lengua, por ejemplo, la lengua alemana, suscríbete a este canal, haz un clic a esta campanita para que te llegue el aviso de los últimos videos. En este video, similar al video anterior, con un enfoque práctico, te vas a aprender frases y listas frases útiles para que te puedas mover en un contexto de ir a comprar en el supermercado. Y adelanto ya el mensaje final y lo voy a repetir. Las situaciones cotidianas, como por ejemplo ir al supermercado, se repiten una y otra vez y también su, sus pasos que conllevan o sus patrones, cómo funcionan, se repiten. Por lo tanto, es muy útil venir con frases ya prehechas o frases, preguntas que te aprendiste con adelación. Porque te van a servir cada vez que vas al supermercado o se va a repetir cada vez que vas al supermercado algo que pregunta la persona en la caja. Por lo tanto, de las 10 frases que vamos a repasar ahora, hay algunas que te sirven para realizar preguntas y también hay algunas que son las preguntas que siempre realiza el cajero. Y es muy útil estar preparado para ese tipo de pregunta, entenderla y poder contestar. Vamos a ello entonces, con la primera frase. Ich möchte bitte 200 g Schinken. Ich möchte bitte 200 g Schinken. Quisiera 200 gramos de jamón. Ich möchte bitte 200 g Schinken. Segunda frase. Entschuldigung, wo finde ich frische Milch? Entschuldigung, wo finde ich frische Milch? Permiso, oh, perdón, ¿dónde encuentro leche fresca? Tercera frase. Entschuldigung Haben Sie glutenfreie Produkte? Haben Sie glutenfreie Produkte? Perdón, permiso, ¿tienen productos sin gluten? Haben Sie glutenfreie Produkte? Cuarta frase. Entschuldigung, ich suche Müllbeutel. Entschuldigung, ich suche Müllbeutel. Perdón, estoy buscando bolsas de basura. Quinta frase. Haben Sie auch frischen Fisch? Haben Sie auch frischen Fisch? Perdón, ¿también tienen pescado fresco o tienen pescado fresco también? Sexta frase. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? ¿Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Entschuldigung, wo kann ich meine leeren Flaschen abgeben? Entschuldigung, wo kann ich meine leeren Flaschen abgeben? Perdón, ¿dónde puedo devolver mis botellas vacías? Wo kann ich meine leeren Flaschen abgeben? Entschuldigung, was kostet denn dieses Produkt? Entschuldigung, was kostet denn dieses Produkt? Perdón, ¿cuánto cuesta este producto? Entschuldigung, was kostet denn dieses Produkt? Ahora, en todas estas construcciones de frase, obviamente puedes reemplazar el producto, puedes reemplazar el objeto que estás buscando o que quieres preguntar si existe y lo reemplazas nomás en la frase. Ahora, finalmente, con algunas frases que usan las personas, los cajeros, y te preguntan siempre al salir o en el proceso de pagado, ¿Möchten Sie den Beleg? ¿Quisiera el recibe? Oder ¿möchten Sie, die quittung? möchten Sie die Quittung? La respuesta a esa pregunta es según lo que quieres, ya bitte. Sí, por favor, oder nein, danke. Nein, danke. No, gracias. Y finalmente la pregunta, haben Sie eine Kundenkarte? Haben Sie eine Kundenkarte? ¿Usted tiene una tarjeta de cliente o de cliente frecuente? ¿Haben una Kundenkarte? Ya terminamos y ya puedes aprenderte 10 frases que te van a ser de utilidad cuando vas a ir de compras en un supermercado en Alemania. Y repito el mensaje: las situaciones cotidianas, como por ejemplo ir de compras, siempre tienen pasos que se repiten, siempre tienen pasos que cada vez las vas a necesitar, cada vez te van a preguntar, por lo tanto es muy bueno enfocarse en esas situaciones repetitivas porque te va a exponer de forma repetitiva a cierto vocabulario y a ciertas palabras que vas a necesitar, ciertas preguntas que tú puedes realizar y aumenta tu velocidad de aprenderte esas frases, de aprenderte ese vocabulario y también de practicar tu oído, practicar la escucha cuando cada vez vas y te van a preguntar si quieres el recibe, quieres el recibe. Y tú ya vas a estar preparado para contestar esa pregunta con sí o con no. Espero que te sea de mucha utilidad este video. Si te gustó dale un like como siempre. Y me alegro vernos en el siguiente video. Bis zum Mal.